En directo desde Murcia, ducentésimo, quincuagésimo primer día seguido de protestas. Acabo de pedir permiso a la policía para grabar, me ha dicho que sí. ¿eh? Aquí ha habido ahora una identificación a Dani, que ha sacado el móvil para ver el WhatsApp y le han pedido, la identifi le han identificado y le han dicho que, le que posiblemente le vayan a sancionar. Y aquí está Dani, chico de 14 años, y aquí está ahora hablando con la policía, con su ...padre, que le está pidiendo explicaciones... ...yo he pedido permiso... ...al jefe de operativo y me ha dicho que puedo grabar... ...perfectamente, ahora a ver lo que nos dice... ...aquí estamos, eh... ...en directo, es lo que hay, es lo que hay... ...esto es Murcia, esto es Murcia... Por, por, por... ...a mí hace poco también, hace unos minutos... ...me echaron de el otro lado de la acera... ...diciendo que no podía estar quieto, que, que cruzar la calle hacia un lado o hacia el otro, pero no podía estar quieto. lo se en forma amenazante sí, y le, le ha dicho que lo iba a denunciar. No se que lo que ha dicho. tenemos te, que No, no te, hay ningún tipo sí, pero de pero problema. No de se que puede lo lo requerir a la licitar? documentación porque, por pues, gente que comprobar. Una vez comprobado, no pasa nada, pues ya está. No hay que alarmar ni ese de, de, de pues A una mí me gustaría saber por qué su compañero le ha dicho a mi hijo menor de edad que lo iba a denunciar. Ya tiene usted su... Bueno, aquí muy bien. Ha salido a la está Yo le he dado la explicación con lo No no Yo simplemente quiero explicar que la consultación... Yo creo, más, no estamos hablando de tele. De, tele? De, tele. de tele. No estamos hablando de tele. No estamos hablando ninguno. La, la concentración es allí. Pero sé si es que yo no estoy concentrado. Concent yo estoy hablando con no, usted. aquí hay yo más estoy de 21 personas. Yo estoy aquí hay sí, sí, más de 21 personas. No me hagan, por favor. No me hagan, por favor. No me, de por de favor, de no me de hagan, de por favor. Eh, sancionar por esto. Aquí hay más de 21 personas. Um, la uh, le estoy diciendo que la concentración es allí. Por favor, le ruego, le ruego que dirijan vale, por entonces no tengo contestación de por qué de... le ruego porque, porque ]あの voy a sancionar, porque esto hay más de, de 21 personas no, no. aquí y a esto no está autorizado. Voy a multar, voy a sancionar, voy a proceder a la sanción. Vale, espérate, que me voy a apuntar su número de placa, que es 7579 Por favor, la concentración es allí, porque esto no está permitido. Eh, Identifican a un ciudadano, lo van a multar Y no se le puede venir a, a apoyarle Vaya por allá, por favor. Es impresionante lo que está ocurriendo en Murcia ¿eh? no Es tremendo Aquí hay que dejar que hagan lo que quieran Porque si encima vas a apoyar Tienes que contar que no sean más de 20 personas Porque si no encima te sanciona y de multa. Esto es Murcia, eh. Esto es Murcia. Esto es Murcia. Esto es Murcia. Lo acabáis de escuchar. Lo acabáis de escuchar, lo acabáis de ver. Para que luego... Pues, es que... A mí, primero, me, me echan de, de la acera. Me dicen que o cruce para, para, para un lado o para la, el otro, pero que no permanezca ahí. y simplemente estaba ahora conversando. Pues lo típico, llego aquí a las vías y los vecinos son a decirle que tal, pues bien, no sé qué. Y luego, cuando cruzo para este lado, me dicen que está sancionando a Dani, que están sancionando, o sea, que están identificando a Dani, que lo están identificando. Y, una, y un policía diciéndole que le que le iba a sancionar y todo porque sacó el móvil, dice que claro, que, que si sacas el móvil tienen derecho a, a ver, a identificar a la persona, ¿sabes? Esto es, ¿eh? ¿Qué te parece? Saludos a los sinvergüenzas corruptos, ¿eh? Que hacen que todo esto se lleve a cabo, saludos, gentuza. Y luego, claro, la gente, pues cuando ha ido al otro lado. Cuando ha ido la gente a apoyar al chico, pues resulta que la policía ha dicho que, que como era más de 20, que podía comenzar a, a sancionar a todo el mundo. Es lo que están haciendo aquí. Que habíamos más de 20 ya ahí. Sí, que no podíamos estar concentrados más. Pues esto es para compartirlo, eh Esto es para compartirlo Bueno, pues a ver, pues lo que ha pasado es que Dani Danis se encontraba en el otro lado de la vía En el lado norte Y sacó la cámara O sea, la cámara la, El móvil para ver el WhatsApp Y la policía cre creía que estaba usando la cámara ...que estaba usando la, la cámara del teléfono... ...y entonces pues... Eh, le, ...le identificó... ...y le dijo que, que se estaba usando la cámara... ...que lo borrase, etcétera... ...y luego la gente ha ido para allá... ...a apoyar a Dani... ...y entonces la policía ha dicho que... ...como éramos más de 20... ...que podía comenzar a, a sancionarnos a todos... ...eso es lo que ha pasado, esto en es Murcia... ...te ponen un muro, te ponen una pasarela para pasar un muro... ...llevas 251 días... ...en la calle, protestando, seguidos... ...y encima no puedes hacer nada... ...no puedes ni sacar el móvil para ver el WhatsApp... ...es así, ¿eh? Es así esto. Aquí tenemos al padre de Dani, a Joaquín... ...que está explicándoselo a la gente... Pues, pues dame tu documentación, que te voy a denunciar y entonces le he dicho que va a denunciarlo y digo quiero hablar con su jefe y entonces el tío, no, no, espérese que estamos trabajando y yo, no, no, que quiero que, que me dé de... y entonces ha cogido, ya luego ha venido como habéis venido todos pues, o han venido todo a llegar el jefe a hablar conmigo y dice que no, que no lo iba a denunciar digo, pues entonces dígame usted digo, entonces, sí, sí la, la, la, la, digo, entonces dígame usted por qué su compañero ha amenazado a mi hijo que es menor de que lo iba a denunciar Dice, no, no, a su hijo no lo van a denunciar. Digo, pero ya, ya, pero es que quiero saber por qué su, su compañero amenaza a un menor con, a, con, con denunciarlo. Bueno, pero... pues... ¿Y... Eh. Aquí? ¿Has aquí? ¿Has aquí? ¿Has aquí? Sí. Y minutos antes me echaron a mí de, de, de la acera diciendo estaba, que cruzara estaba, para un lado estaba, para otro. ¿No tú cuando nos han echado? Es que nos han echado. han echado. Yo estaba cuando, hablando con Dani. Yo estaba hablando venido, con Dani. Cuando te has venido a nosotros no han vuelto a echar otra vez. Han no han vuelto a cambiar, No han dicho que nos subiésemos a la acera. Allí, en aquella zona de allí. Sí, de hecho, yo, si de hecho, yo estaba hablando con Dani y entonces como nos han echado, pues dije, yo, yo qué hago? ¿Cruzo o me quedo en otro lado? Y ha cruzado para comenzar a grabar... Y Dani se ha quedado allí contigo... Sí, sí. cuando no han echado. Bueno pues esto vamos a seguir luchando, ¿eh? Vamos a seguir luchando, o sea esto comparte, difunde, que se sepa, haz que se sepa esto, ¿eh? Haz que se sepa. De hecho. Y corruptos en nuestra huerta no crece el odio, lo siembre quien lo siembre. Que lo sepáis Indignación toda la que queráis Odio ninguno Es tremendo Es tremendo Es tremendo Aquí hay gente de fuera de Murcia Que dice, yo esto lo cuento por ahí Y no me creen, están diciendo Pero esto está pasando en Murcia ¿eh? Está pasando en Murcia Está pasando en Murcia. Esto, Ana, en el comienzo del perisco se ve. Esto, esto es un puñetero paso. ¿Qué, ¿Qué zona de seguridad y qué hostias? Esto es un paso. Yo puedo llevar el móvil como si quiero llevar. Vamos a sacar todos los móviles. Yo llevo media hora. Vamos a sacar sí, todos. Los sí, eso. Venga. Todos. Ya me pueden multar, multarlo. Venga, la gente ahora va a sacar el móvil como protesta. Venga. Todos tenemos móvil, todos tenemos móvil, todos tenemos móvil, todos tenemos móvil, todos tenemos móvil, todos tenemos móvil, todos tenemos móvil, todos tenemos móvil. Nos tocan a todos, si tocan a uno, nos tocan a todos. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Si toca a uno, nos, nos toca a todos. Si toca a uno, nos, nos toca a todos. Si toca a uno, nos toca a todos. todos. Ay, Perdona. Si todos uno, nos toca a todos. La policía fuera de la vía. La policía fuera de la vía. La policía.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 Pues aquí tenemos, ¿eh? la gente la fuerza, alzando la el ocupación. móvil en muestra de apoyo Fuera de Dani. De Fuera pues mientras la, la policía echándose unas risas, la policía echándose unas risas, ¿eh? Aquí Ana apoyando a Dani, Paco, el canicero también. Dani explicando lo que estaba sucediendo. Simplemente tenía el móvil en la mano y le han identificado, han dicho que le iban a sancionar. Luego cuando ha ido un grupo de personas, hemos, hemos, hemos ido, pues para mostrarle nuestro apoyo, nos decía que como éramos más de 20 nos iban a comenzar a sancionar a todos. Asten, que han identificado a, a Dani por... Eh, sacar el teléfono simplemente bueno, primero estábamos Dani y yo hablando cuando, cuando yo decía, había llegado al otro lado de la vía y me, me echaron, dijeron eh, o cruzas o te vas para atrás, pero en este aquí no te puedes quedar ¿no? En, el, en, el, en la parte de acera que está junto a las vías entonces pues estaba yo hablando con Dani y bueno, pues me vine a este lado para comenzar el periscopio y Dani se quedó ahí con su familia y entonces, de repente, dice una persona y, y entonces una persona me dijo, oye, que están identificando a Dani, la gente fue para allá y en el momento que estaba Joaquín, el padre, a, hablando con los policías, pues... Eh, eh, policía, uno de ellos, diciendo que ya éramos más de 20 y que o nos íbamos de ahí o nos comenzaba a sancionar a todos. Y luego, pues echando unas risas, la policía, echando unas risas. Pasa el Chava con 14 años le piden el cané porque va con el móvil, pero luego ellos se tiran la tarde en los bares, la tarde para allá, para acá, cafelico, cervezas, porque lo he visto en mis ojos. ¿Eh? No nos metemos con nadie. Y mira, es que aquí tienen ganas, por Dios, que son personas como nosotras, pero hay algunos que se ponen el traje y parecen superman. Es que luego, de acuerdo que todos los policías no son iguales, estamos de acuerdo que todas las personas no somos iguales, pero por Dios, hombre, se tiran toda la tarde, paseicos para allá, paseicos para acá, aquí con un bar, paseicos con otro bar, que los veo muy bien, no los critico, son personas que tienen derecho a entrar, a tomarse un café, a tomarse una cerveza, comen un bocadillo, como yo entro, pero que luego pasa un, muchacho, un crío con 14 años con el móvil, que le, lo identifiquen hasta donde hemos llegado. ...hasta dónde hemos llegado... ...no, no... ...esto esto, España tiene que cambiar pero ya... ...pero ya... ...y a, y a esta gente la tengo yo que grabar... Con mucho, de, ...con mucho cuidado la tengo que grabar... ...y sabe España lo que están haciendo con nosotros... ...con los murcianos... ...cualquier cosa, es que nos, estamos quietos aquí pacíficamente... ...llevamos ya 250 días... ...y nada, nada, no nos metemos con nadie, con nadie, con nadie... ...aquí estamos... ...y ya pasa el, el chico... Y Ale pasa con el móvil y pedirle la identificación que iba con su padre. Posiblemente para denunciarlo. No, y aquí tenemos que estar así. Eso es lo que está pasando aquí en Santiago Mayor Murcia. Mira, os dejo porque estoy muy cabreado, estamos muy cabreados. Porque no hay derecho a lo que están haciendo con nosotros. Y estos supermanes que vienen, a ser supermanes... Se pone el traje y parece el Superman. Yo no sé. La verdad es que luego dicen que nos metemos con ellos. Es que yo reconozco, son personas, son trabajadores. Nos no ayudan a, a, si tenemos un, un accidente o algo, también. Pero hay algunos, algunos se pasan. Algunos se pasan. Y hay que reconocerlo. Que algunos se pasan. Buenas noches. Muy bien. ...no te he escuchado porque hay mucho ruido... ...pero tú siempre hablas en condiciones, ¿eh? ...se ha oído, perfectamente, aquí es una... ...mira, están diciendo es una vergüenza lo que está pasando... ...muchos ánimos y fuerza de Barcelona... ...los brazos cruzados, todo el santo día... ...cuando hace sol se ponen a la sombra... ...pasan de todo, aquí la gente está apoyando... ...y lo que has dicho, te han estado apoyando... ...yo no te puedo escuchar por el ruido que estaba habiendo aquí de fondo... Esto hay que compartirlo, ¿eh? yo insisto, que no hay que esperar a que pase situaciones como esta para compartir esto, yo lo comprendo cada día, dice 249, 250, pero es que esto hay que compartirlo, porque son protestas absolutamente pacíficas y que están metiendo continuamente el temor en el cuerpo a la gente para que no venga a protestar, para que se quede en su casa pues no nos vamos a quedar, eh. no nos vamos a quedar en nuestras casas, al contrario, lo vamos a compartir más. Fíjate, horror de pasarela tenemos ahí arriba, fíjate qué horror de pasarela. No hay miedo, fina, no hay miedo. Y si hay miedo, nos lo traemos a las vías, el miedo nos acompaña si hace falta. No hay miedo, y el día que haya miedo, nos lo traemos a las vías. ¿Pero tú te crees que vamos a soportar esa pasarela, el muro? Venga ya, venga ya. Va a días, va a días, va a momentos, va a personas. Como cualquier colectivo. En este caso, pues bueno, reciben órdenes y hoy pues vete a saber la orden que habrán recibido. Entonces va a días, va a momentos y va a personas. Pero ahora mismo, ¿eh? echando una, unas, unas risas, jiji, jaja, como si como si la represión no, no les afectara a ellos. pues si sois ciudadanos también, si también os afecta, ya sea de aquí, sea de, de otros lugares. Pero bueno, oye, dentro de unos años habrá gente que habrá luchado por una Murcia sin muros y habrá gente que habrá obedecido para una Murcia con muros. Y ya está. A ver, que también hay gente que en la época de las estafas inmobiliarias, trabajaban para inmobiliarias e iban estafando y decían que era su trabajo. Bueno, hay que tener dignidad y dimitir. Se pide a los políticos que dimitan. ...pues cuando a una persona le mandan órdenes... ...que considera que son injustas... ...pues que dimita también... ...o es que solamente tienen que dimitir los políticos... Pero ...uno los en su... son los que luego se quejan... ...a los que mismos que los mandan aquí de su sueldo. Sí, luego pide... sigue obedeciendo, sigue obedeciendo, ...bueno, es, pero eso es también... ...como por ejemplo, hay operarios que llevan dos meses sin cobrar... ...y siguen trabajando para poner el muro... Claro. Se, unos, unos, ...siempre se aprovechan de las, de las situaciones... ...de debilidad de las personas... Que están aquí tantas horas sin hacer nada Porque antes había uno durmiendo la siesta de furgón Tiene que justificar que están aquí o Hay que poner multa Bueno, pues eh. Se la ha identificado, sí, correcto, la ha identificado, sí. Y ahí, fijaos, la pasarela. Bueno. Voy. eso no otro que graba, ¿no? Yo soy el leante... Después de 250 días, la gente vuelve a quejarse de la represión policial después de que hayan intentado denunciar a un chico de 14 o 15 años por llevar el WhatsApp cuando intentaba cruzar las vías. El policía le ha amenazado con denunciarlo si no se identificaba. Eh, cuando la gente se ha acercado a... ...a ver qué es lo que ocurría, el policía se ha puesto a decir... ...que no estaba autorizada la manifestación en esa zona... ...que tenía que volver todo el mundo a la zona de la concentración... ...la habitual de todas las noches, la que ya conocéis... ...de todas las retransmisiones de Cecilio... ...y, y como la gente no se movía, el policía empezó a amenazar... ...con denunciar a todo el mundo si la gente no se movía... ...además que es una zona que está totalmente cortada al tránsito de coches... ...pero sigue quedando un trozo de asfalto... ...y el policía pedía que la gente se subiera a la acera... ...cosa que no tiene ningún sentido... ...puesto que por ahí no pasa ya nunca ningún coche... ...porque está cortado por la construcción del de muro... ...en aquella zona y la canalización de nuevas tuberías... Eh, ...ningún coche puede pasar por ahí nunca... ...pero es que además, ahora mismo está todo el tráfico... ...cortado por la policía como todas las noches con los furgones... Eh, por tanto, no tenía ningún sentido. Simplemente lo que quería era amedrentar a la gente diciendo que se movieran hacia un sitio o hacia otro para que no se pudieran concentrar todos juntos a la vez. Y eso es lo que sigue pasando después de más de 250 noches en las vías, que intentan denunciar a un menor de edad. Sí, parece vergonzoso, pero eso ha ocurrido hace menos de media hora. Saluda a ti. A ver si voy a poder saludar. la realidad es que no se sabe porque no hay proyectos claros y en teoría haría ya bastantes meses que, que estaría todo cerrado, pero pero aquí seguimos. La excusa es que los vecinos impiden el paso de la obra, pero la realidad, como podéis ver es que la policía está siempre aquí, por tanto no se sabe muy bien qué es lo que ocurre. Se puede consultar hay, hay algunos, algunos calendarios que se han publicado en el periódico, eh, pero están totalmente incumplidos a esta altura. O sea, este, Por esta fecha hay muchas cosas que, se, que deberían estar acabadas, como por ejemplo el parking de la estación que está sin hacer. Y bueno, lo que sí tenemos es la preciosa pasarela Ballesta, como todo el mundo la conoce ya. Sigue sin los ascensores... ...sigue sin que se instalen los ascensores... ...que supuestamente van dos a cada lado... Eh, ...en estos momentos han replanteado ya en el otro lado... ...en el lado de las vías del barrio del Carmen... ...han replanteado ya los dos ascensores... ...que caen eh, totalmente en el centro de la carretera... ...una de las últimas promesas que han hecho... ...es que no se va a cerrar el paso a nivel... ...hasta que la pasarela esté totalmente operativa... ...pero si los ascensores caen... Eh, ...totalmente en el centro de la carretera... Difícilmente pueden pasar los coches con los ascensores en medio de la carretera Por tanto, es un poco incompatible el funcionamiento de la pasarela con el paso a nivel abierto Ellos dicen que sí hay proyectos, pero nadie los ha visto o sea, hay, hay, hay algunos proyectos que sí se han publicado, pero no están todos y además están, están incompletos Bueno, el proyecto de la parte del soterramiento de la estación supuestamente debería haber estado publicado a finales de, del año pasado, 2017, eh, lo prometieron reiteradas veces, pero bueno, estamos ya en la segunda mitad de mayo y seguimos sin, sin el proyecto. Dijeron que Después dijeron que para abril, luego para mayo, ahora supongo que dirán para junio o julio. Eh, en cualquier caso, decían que iba a estar en la primavera. Veremos a ver si es cierto y se cumple que está en la primavera. Sí, la expropiación es una de las cosas que sí, que sí se sabe más o menos cómo, cómo van a ser. Eh, eso, eso sí, porque son las zonas más cercanas a la construcción del muro lo que no se sabe, por ejemplo, es lo del cierre del paso a nivel o otras partes del soterramiento. ¿Están comentando? Voy a hablar ahora de, del concurso, ¿vale? Ah. ¿Quieres hablar del concurso? Sí, es a mirar primero cómo va instalado. Bueno, ahora Marina eh, va a hablar del concurso que presentó el Ayuntamiento la semana pasada para ver cómo van los me gusta en las diferentes redes sociales y supuestamente acababa hoy, así que vamos a ver cómo va la cosa. Hola, bueno, os pongo un poco al día del concurso, eh, voy a repetir un poco en qué consistía para los que no lo sepáis. Fue un concurso que el Ayuntamiento de Murcia ha organizado durante esta semana con motivo del Día de Murcia, que fue el pasado lunes y... vale, <ríe> que me, me informan que tengo que mirar a la cámara... Eh, bueno, pues con el motivo del Día de Murcia el Ayuntamiento organizó este concurso de fotografía y el concurso consistía en subir fotografías de, de rincones bonitos de Murcia con el hashtag Día de Murcia y nombrando al Ayuntamiento de Murcia. Eh, se Tenía que participar tanto en Twitter como en Instagram o en Facebook. Y bueno, pues unos vecinos de aquí de la vías nos pusimos de acuerdo para participar. Eh, nuestro compañero Pablo participó en Twitter y ha conseguido 571 me gustas. Eh, Dani ha participado en Instagram y ha conseguido 179. Y en Facebook eh, he participado yo y he conseguido eh, 1900 38 me gustan más o menos. Bueno, tengo que decir que todos estos me gustan han sido gracias a toda la participación de los vecinos que en cuanto les comunicamos que estábamos participando en este concurso se pusieron a compartir y como la mayoría de, de las personas que, que vienen aquí todos los días tienen Facebook pues por eso ha sido tan sumamente masivo en esta red social. Eh, bueno, pues eh, parece ser que en Instagram y en Facebook hemos ganado y en Twitter nos hemos quedado segundos. La persona que ha quedado primero ha sido el tuitero Criterio con mil mil y pico no sé cuántos mil quinientos creo que han sido y, y bueno ha ganado ha ganado con una fotografía de, de la guardería de la Paz que para los que no lo sepáis es una una guardería que estaba en el barrio y que cuando bueno el ayuntamiento eh, empezó a remodelar el, el barrio lo primero que se le ocurrió hacer fue derribar esta guardería y ahí se quedó y lleva 11 años derribada, 11 años que los niños están dando clases en barracones y han estado prácticamente sin aire acondicionado y en unas condiciones, pues, mmm, no voy a decir tercer mundito porque esa palabra no me gusta, pero digamos que no de una ciudad como Murcia o como lo, lo gobi el gobierno quiere decir que, que es Murcia. Eh, y bueno, pues los niños están en barracones desde hace 11 años y, y esta persona ha participado en Twitter y ha ganado. Y repito, en Instagram también hemos ganado y en Facebook también. ¿Qué es lo que ha pasado? ...pues el otro día eh, le escribí al Ayuntamiento de Murcia por Facebook... ...preguntándoles que cuándo acababa el concurso... ...porque el concurso según el evento eh, empezaba el lunes a las 10 de la mañana... ...y acababa el jueves a la 1 de la tarde... ...sin embargo la descripción del evento decía que duraba durante toda la semana... ...no entendemos por qué dura entonces el evento hasta el jueves... ...y dura durante toda la semana... ...por lo tanto le escribí al Ayuntamiento... ...para preguntarles que cuando acababa y no me respondieron... ...sin embargo, vi que habían visto mi mensaje... ...entonces al día siguiente les volví a escribir... ...siguieron sin responderme, viendo mi mensaje... ...y ya pues tuvimos que tomar cartas en el asunto... ...le pedí a una amiga que les preguntara si... ...simplemente que les preguntara si cuando acababa el concurso... ...y a esta persona pues como parecía que era ajena al concurso... ...pues sí le respondieron... ...y nos dijeron que era el domingo, simplemente... Sin embargo, no nos dijeron ni la hora ni nada, así que nosotros vamos a estar hasta las 12 de la noche, hasta las 11.59, pues dándole difusión a este concurso para conseguir el máximo número de me gustas posible. Y bueno, dudo que puedan conseguir llegar a más de 1.900 me gustas en, en cuestión de del tiempo que queda, que son las 10 y cuarto, pues que queda una hora y poco, ¿no? Eh, y bueno, pues simplemente eso, os cuento lo que nos ha sucedido, ahora no sabemos lo que va a suceder porque si no responden mis mensajes para decirme cuándo acaba el concurso, probablemente tampoco respondan mis mensajes para, o los mensajes de quien quiera enviárselo, que aquí también animo a la gente a que les envíe un mensaje al Ayuntamiento de Murcia para decirle qué que va a pasar con el ganador, quién es el ganador y cuándo lo van a decir y de qué manera lo van a decir, porque puesto que es un concurso público del Ayuntamiento deberían anunciarlo de manera pública. Dónde hay que votar? Pues tenéis que meteros eh, en cualquier página que lo haya publicado. Pues por ejemplo la página de Cecilio lo ha publicado, la página de los Kingos, la página de la plataforma que es el tren por abajo, nosotros por arriba. Eh, pues cualquiera de estas páginas lo ha publicado y creo que han publicado los, eh, vamos, tanto la publicación de Facebook como la de Instagram como la de Twitter. Así que podéis meteros hasta las 23:59. ...y votar por nuestra fotografía. También decir que, bueno, eh, el tuitero Criterio dijo que si él conseguía ganar... ...el compuesto que el premio eran unas entradas para el teatro o un concierto... ...decía que estas entradas las iban a, a utilizar para los niños de la guardería. Entonces, eh, tanto Dani, que es el usuario de Instagram, como yo, en Facebook hemos decidido que nuestras entradas, si ganamos, las vamos a donar a estos niños también. Nosotros no participábamos en el concurso simplemente con el fin de, de ganar estas entradas, era pues, bueno, pues bueno, para darle difusión al, al problema que tenemos aquí y realmente ha sido efectivo porque, bueno, pues... Yo hablo de, de lo que sé, que es mi red social, eh, hemos llegado casi a 2000, per, a 2.000 me gustas, lo han compartido más de 500 personas y, bueno, hemos tenido... Uff, casi 300 comentarios si no me equivoco, o sea, eso es una pasada. Eh, deciros, bueno, los que estáis viéndonos sabéis de redes sociales, por supuesto, pero esto tiene un alcance de miles y miles y miles de personas. Entonces creemos que nuestro objetivo está cumplido, pero aunque el objetivo que teníamos participando en este concurso está cumplido, el ayuntamiento también tendrá que cumplir con su parte, que es otorgarnos el premio. Entonces, pues bueno, pues ya que estoy aquí también ya lo he dicho, que os animo, pero eso, lo vuelvo a repetir, que los que queráis sois libres como ciudadanos de Murcia de escribirle un mensajito al ayuntamiento. Eh, me están poniendo caras como que, que me calme un poco. No, no me calmo porque es así, me, me da mucha rabia todo este tema. Así que, bueno, no, no soy una persona muy... que me enervo que me con todo esto que está sucediendo y, y no me puedo calmar, lo siento. <risa> bueno, que, que eso, que os animo a todos a que le escribáis al Ayuntamiento de Murcia en su página oficial de Facebook y le mandéis un mensaje preguntándoles que cuándo van a decir al ganador del concurso. Eh, bueno, pues... Podéis hacerlo a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram, podéis hacer una publicación si también queréis. Podéis mandarles un mensaje privado o incluso en las publicaciones del ayuntamiento les podemos poner también mensajes. pues Ellos nos cuentan lo que está sucediendo esta semana en Murcia y nosotros les comentamos con el concurso de la semana anterior. Y bueno, pues pues eso, que por favor os animéis a mandarles mensajes, puesto que a mí no me van a responder y a todos los que nos, nos conocen ya de aquí de las vías, pues tampoco nos van a responder. Entonces pues que todos los que os animéis a hacerlo, os, os dé las gracias desde ya, porque porque es muy necesario. Y, y bueno, que este concurso lo hemos ganado con un nombre en concreto, pero es un, es un premio para todos los vecinos que estamos aquí en las vías. O sea, esto no es Dani o, o Pablo o Criterio o yo ganando, sino, sino todos vosotros. Así que muchísimas gracias y enhorabuena también, porque este premio es vuestro. Y creo que ya me voy a despedir porque me estoy enrollando muchísimo. Así que bueno... Eh, os cuento un poquito qué está sucediendo aquí, ya os ha estado contando José y esto sigue igual, sigue exactamente igual, la policía está aquí vigilando, estamos los vecinos y, ¿Hay un, y bueno. Si el... <risa> José está, está explicándolo durante un montón de tiempo. Bueno, simplemente que hemos participado en un, en un concurso del Ayuntamiento eh, de fotografía y hemos ganado en Instagram y en Facebook, porque se participaba en Instagram, en Facebook y en Twitter, y en Instagram y Facebook hemos ganado con una foto de las vías. Y bueno, lo que queremos saber es cuándo nos van a dar nuestro premio. Así que os animamos a todos a que le mandéis un mensaje al Ayuntamiento desde las distintas redes sociales preguntándoles que cuándo, se va a decir al ganador y, y bueno, y que de qué manera se va a decir y, y todo eso. Ya está, ya no me enrollo más. y Vale, muchas gracias. Y bueno, pues aquí podéis ver un poquito cómo está el panorama, ya algunas personas están recogiendo, están recogiendo, están con el móvil, a lo mejor la policía se lo toma mal y se piensan que le estamos haciendo fotografía a ellos pero no, como podéis ver somos todos completamente indefensos, somos ciudadanos que estamos aquí reunidos, protestando por, por estas obras tan sumamente injustas que están haciendo aquí y, y bueno, pues aquí estáis viendo lo que hay, podéis mover un poquito la cámara, que vean a nuestros queridos vecinos y me despido ya, os vuelvo a pasar con José y que él hable, y nada, un beso a todos. Bueno, pues Marina ya os ha explicado cómo va el concurso. Y la, la foto que hay que votar eh, la, la acaba de compartir. Es que se ve mal. A ver. Bueno, vamos a esperar a ver si se ve en un momento algo mejor. Vamos a esperar. Sí, hay veces que por la con... hay veces que por la conexión se ve un poquito peor. Espera. Bueno, pues para votar en las redes de Cecilio eh, yo creo que podéis tener toda la información de las fotos que, que se pueden votar. ...y bueno, aunque el concurso acabe esta noche... podéis ir compartiendo fotos de la zona de las vías... ...de la pasarela... Eh, ...fotos de nuestra Murcia, no, no se está... No se, ...no se está trucando nada, o sea, esto es la realidad... ...en directo y sin censura... o sea ...esto está ocurriendo ahora mismo en Murcia... ...y esto es lo que tenemos, no todos son... ...norias de 12 metros en la plaza circular... ...o jardines con limoneros colgantes... Eh, también tenemos furgones de policía absolutamente todos los días desde de septiembre y tenemos una pasarela monstruosa, horrible, que los vecinos han decidido bautizar la pasarela Ballesta en honor a nuestro querido alcalde que es el que está favoreciendo esta situación y no está haciendo nada por evitarla. La gente ya está empezando a dispersarse, hoy es domingo, mañana hay trabajo, hay clase y la gente ya empieza a dispersarse. Ya vemos como van quedando cada vez menos vecinos. Del bueno, a ver, vamos a continuar, vamos a continuar, que muchas gracias aquí a José por darnos, hacernos aquí de cámara, Marina, que también ha estado compartiendo con vosotros todo lo que está sucediendo aquí en Murcia, ya lo sabes, estamos en el día 251 seguido de protesta y al principio de este perico se puede comprobar cómo la policía estaba... ...identificando a un chico de 15 años, a Dani... ...uno de los clásicos aquí en las vías, en las protestas... ...porque simplemente agarró su móvil para mirar el WhatsApp... ...y la policía por eso, bueno al momento que estuvo viendo el móvil... ...lo estuvo identificando... ...y luego diciéndole que pues, quizá lo iban a sancionar... ...cuando la gente se acercó para apoyarle... ...la policía decía que al ser más de 20 personas... ...pues o nos íbamos o nos disolvíamos... ...o nos comenzaba a sancionar a todas las personas... ...eso está pasando en Murcia, ¿sabes? Está pasando en Murcia... ...aquí estamos luchando pacíficamente... ...todos los días... ...251 días seguidos... ...puñetas... ...comparte que Murcia no se parte... ...comparte que Murcia no se parte... ...que, que es que nos dejamos... ...distraer y entretener... ...con, con cualquier cosa que, que aparece en televisión... ...y luego se nos olvida se nos olvida centrarnos en lo que realmente pasa, ¿sabes? Es que, y esto lo puedes ver porque hay gente que lo estamos retransmitiendo, y no solamente yo, hay otros vecinos, otras vecinas, hay vídeos, hay WhatsApp, eh, eh, Facebook, Instagram, en todas partes está, entonces esto, ¿qué, ¿qué menos que compartirlo? Y decir, oye, que Murcia están partiendo la ciudad en dos con un muro, hay represión, Policial, Están multando a la gente con más de 40.000 euros. Llevan más de 8 meses seguidos en la calle de protestas pacíficas. Y yo sé que te lo estoy diciendo a ti y tú me dirás, si yo comparto ya, pero este vídeo lo ven muchas personas por primera vez. Y también esas personas hay que decírselo. Puedes seguir esta cuenta ¿no? para estar al tanto de todas las novedades. Puedes seguir en, en Facebook, en Twitter, en, en YouTube, en, en todos sitios, en todos sitios. Aquí lo que yo no quiero es que llegue un día y que me sancionen a mí y, y, y entonces diga, venga, hay que apoyar al chico este que le, que le han sancionado. No, no, hay que apoyar ahora. Hay que apoyar ahora. Entonces, si quieres, también. Pero hay que apoyar todos los días. Todos los días que tú veas esto. Tienes que decirle al menos a una persona, oye, compártelo de Murcia. Difúndelo. Porque, sobre todo, tenemos que difundir las protestas pacíficas. Tenemos que difundir cuando aparentemente nada pasa, pues entonces hay que difundirlo, porque es un mensaje de transmitirle a la gente, transmitirle a la gente, que oye, tú que estás protestando pacíficamente todos los días en vez de estar en tu casa, pues yo te apoyo y yo muestro tu protesta. Que no, que el odio, la estupidez, la maldad se difunde por, por, por las redes sociales a una velocidad que ni la velocidad de la luz. Y la paz, la comprensión, la generosidad, la solidaridad, pues parece que, que es algo cursi el mostrarlo y el, y, el, y el difundirlo. Venga, hasta mañana, que ya algunas personas ya van marchando. ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué le estáis diciendo a mi hermano? Que ya está otra vez igual que Otra vez igual que ¿Qué te están diciendo la gente? ¿Eh? Eh, es que a saber lo que le estáis diciendo... Sí. Madre mía. Pues... Eh, sí, pues aquí ya veis. Eh, eh. En cualquier momento te parten la ciudad, en cualquier momento te ponen una multa de mil o dos mil euros, en cualquier momento te quedas encerrado y no puedes cruzar al otro lado. ...en cualquier momento hay a personas que le entra el temor... ...y ya no vienen las protestas y luego la gente dice... ...es que hay gente que no va a las protestas, claro... ...porque tienen miedo que le pongan una multa de mil o dos mil euros... ...es que hay gente que tiene miedo, ¿sabes? Pero yo te digo una cosa, aquí también hay muchísima gente... Que, con, ...que no tiene miedo, y si tiene miedo se lo va a traer a la vía... ...se lo va a traer aquí a las vías, el miedo, ¿sabes? Y si... y oye... ¿Que ponen multas? Pues mira, la dignidad, la honestidad, la justicia cuesta también dinero, ¿sabes? No solamente cuestan dinero lo, el ocio, hay quien colecciona monedas, hay quien colecciona sellos, hay quien le gusta esquiar, pues hay gente que invierte tiempo, invierte dinero en luchar por los derechos humanos por el tuyo, por el mío, por el derecho humano, de, las, de los humanos que le caen bien, que le caen mal, que, humanos que conoce, que no conoce, humanos que están lejos, humanos que están cerca, humanos que creen en, en, en una religión, que creen en otra, que no creen en ninguna, humanos buenos, humanos malos, humanos estúpidos, porque cuando uno defiende el derecho humano, defiende los derechos humanos de todos los humanos, de todos los humanos. Bueno, fin de más. ¿Eh? Aquí se nos va. Mañana la... es el intermedio. Sí, Venga, ahora lo vamos a recordar. ¿eh? Que el intermedio, mañana, mañana el intermedio emitirá, presuntamente, ¿no? si la actualidad no, no lo impide, el reportaje de Murcia, pero del pasado, porque será del día, no serán 238 o así. Es decir, no so... claro, aquí la, aquí la gente está viendo el directo. Aquí está viendo el directo. Y mañana dirán, en eh, Murcia hay protestas. No, no, las que muestren mañana son las del pasado. O sea, aquí te conectas todos los días a las vías o lo que te enteras de la tele es del pasado. La tele te informa de lo que pasó, no es de lo que está pasando. Venga. Hay que salga un nuevo político corrupto y entonces y mañana, no sí. lo imitan. Ahí está. Siempre bueno. estamos con las mismas. Y bueno, Marina ya ha puesto al día a la gente con cómo va el concurso también. Con el concurso del de de ayuntamiento. Y más gente se ha puesto a votar y han pasado también el enlace por ahí para votar. Muy bien. Pues... Bueno, Aní, bueno, Aní. Mayhara. Pues aquí estamos, ¿eh? Luego, si no has visto el comienzo del Periscope, míralo, porque tú que conoces a Dani también, que está aquí todos los días, el chico este que estáis viendo ahí ahora... Pues la policía al principio lo identificó simplemente porque sacó el móvil. Momentos antes de que lo identificara por agarrar el móvil, a, a mí me echaron de la, del trozo de acera que hay eh, junto a la vía, porque bueno, simplemente estaba hablando con él, pues lo típico que hacemos todos los días. Yo llego desde mi barrio y conforme me encuentro la gente, me paro y saludamos. Hola, decirle, qué, okay, ¿qué tal? Pues, ¿Y esto cómo va? ...y así, entonces nos paramos, entonces en el momento que estábamos parados... ...estaba en rojo, no se podía cruzar, se, ya se podía cruzar en la villa ...y la policía o te o cruzas o te echas para atrás... ...yo crucé a este lado para poder retransmitir, comenzar la retransmisión... ...y a Dani que se quedó en el otro lado, agarró el teléfono... ...simplemente para mirar el WhatsApp y resulta que lo identificaron... ...varias personas, fuimos para allá para apoyarle... ...y la policía dijo que como ya éramos más de 20... ...que nos podían comenzar a... a sancionar a todos... ...va, sí, esto es Murcia... ...esto es Murcia... ¿eh? y lo vamos a decir las veces que haga falta... ...porque aquí no tenemos miedo... ...y si tenemos miedo, el miedo no lo traemos... ...¿sabes? Sí, sí, Félix... ...como lo estás oyendo... ...como, nos estás, como lo estás oyendo... ...yo al principio del Periscope. Dije, oye, ¿puedo grabar? Y a mí me dijeron, sí, ¿puede grabar? Y yo grabé. Así que... Pero no lo vamos a rendir, es decir, te ponen un muro en tu ciudad, te encierra, protestas pacíficamente y encima te sanciona por agarrar el móvil, ¿sabes? Venga, hombre. Esto es indignación, no es odio. Eh, a los corruptos, que sepáis que el odio no crece en nuestra huerta. Lo siembre quien lo siembre. La indignación sí. Y la indignación la canalizamos. Y la mostramos. De una manera, de otra. Más divertida, menos divertida. Pero no nos callamos. No nos callamos. Y sé que os molesta, que hay emisiones de Periscope que se ven 2000 espectadores, pero hay algunos que han llegado a los 150.000 porque la gente cuando cuando decide, cuando decide la gente, voy a mostrar esto, cuando se quitan un poco de vergüenza para luchar contra tanto sin vergüenza, cuando la gente hacemos eso, la realidad se ve de manera masiva. La realidad se ve de manera masiva. Aquí esta gente podía estar escribiendo ahora en Twitter ...comentarios acerca de lo que ven en un programa de televisión... ...pero lo que están haciendo esta gente es luchar... ...porque no quieren su ciudad partida, ¿sabes? Pero es que luego esta misma gente lucha por la sanidad digna... ...por una educación pública... ...luchan para salvar el más menor... ...luchan por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres... ...o sea, esto que está pasando en Murcia... ...que llevamos la gente 251 días seguidos de protestas... ...siete años después del 15M, España está peor... ...y el único puñetero lugar de España... ...que la gente está a la calle... ...todos los puñeteros días... ...es Murcia... ...es Murcia... ...y antes de estar en la calle... un días seguidos... ...la gente en Murcia llevaba... ...seis años seguidos todos los martes... ...todos los martes... ...y ojo, que Murcia... ...no es Madrid ni Barcelona, eh... ...Murcia hay menos gente... ...pero cabezona cabezona no has conocido a gente más cabezona más testaruda que los murcianos y las murcianas, te lo aseguro ¿eh? no se ha conocido aquí en Murcia a veces las personas no nos aguantamos ni a nosotros mismas, de los cabezones que somos de los testarudos que somos se han equivocado absolutamente se han equivocado bueno a ver Dani, vamos a darle una palabra de apoyo a Dani. Oye, Dani, todos los días te esperamos en las vías, ¿eh? Y con el móvil en la mano. Y con el móvil en la mano, como luego hemos sacado todo el móvil para decir que vamos con el móvil en la mano. Claro, vamos. Todos los días aquí con el móvil en la mano y lo que haga falta. Tienen ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? tendrían que identificar. Será que no se sabe ya que es Dani, pijo. ¿Eh? Vamos. Dani Zaragoza, Irado, 49, 69, 82, 90, Letra M, de Madrid. Zasca, ya para que le tenga estoy. ya identificado. Venga, bueno. hasta luego, Dani. Pues ahí tenemos a Dani. ¿Eh? Esto hay que difundirlo. No hay que difundirlo porque... ¿Eh? ¿Tú te crees esta, esta imagen? ¿Tú ves normal esta imagen? Que en Murcia estén poniendo un muro y la policía esté vigilando la obra como si fuesen vigilantes privados? ¿Y que estén aquí identificando a la gente que hace una vida cotidiana? Y la culpa no es de la policía, la culpa es de la gente que manda a la policía. Eso lo tenemos bien claro. Eso lo tenemos bien claro, ¿eh? Eso lo tenemos bien claro. Pero aquí denunciamos la realidad y mostramos la realidad. La mostramos. Claro, pagado con, con, con nuestros impuestos. Claro. Pagado con nuestros impuestos. Pero mira, luego pasarán los años y habrá alguien que le diga abuelo ¿y tú qué hacías? De joven. Y el abuelo dirá si era honesto, pues yo procuraba que hubieran muros en las ciudades, que se disociara a gente, a niños, a familias y todo eso. tu este abuelo era un héroe. Si hay que exigir dimisiones, se exigen dimisiones de todas las personas, no solamente los políticos. ...tú estás en tu empresa... ...y tu empresa es una empresa corrupta... ...pues tú te vas... ...tu empresa se dedica a especular... ...con la pobreza... ...pues tú, si no quieres... ...participar, te vas... ...si tú eres un policía... ...y resulta que te dicen... ...que hagas cosas que no quieres... ...pues te vas... dimites. ...ah, que es duro la, la vida de la persona honesta... ...claro que es dura la vida de la persona honesta... ...claro que es dura... ...claro que hay que pasar hambre... Pues, pues pues, mira, a veces también, a veces también, hay que pasar hambre, claro. Pero es que yo estoy muy harto de la gente que dice es que tengo que pagar facturas, es que tengo que comer. Sé solidario. Mira a mi hermano, mira aquí todos los días, el tío. Y él come gratis todos los días. Aquí no le falta comida. Ni agua. ¿Por qué? Porque la solidaridad también da de comer. Y aquí tenéis la prueba, en las vías, todos los días, mi hermano. Se va a cenarico. La solidaridad también da de comer. Y este mensaje, yo insisto, es para todas las personas de trabaje en lo que trabaje. Y ojo que yo no tendría que ser coherente en esto, no tendría por qué, pero en este caso hasta lo soy. Pero eso ya son temas míos personales. ¿eh? Pero que tampoco hace falta exigir coherencia. ...que la coherencia está sobrevalorada... ...lo que, que hay que exigir es dignidad... el otro día en un programa de televisión... ...que por cierto dice que van a cerrar... ...comentan... ...vuelven los desahucios... ...que pensábamos que estaban desaparecidos... ...pero ¿cómo que, que vuelve? ...es que volverás, serás tú... ...¿cómo que vuelve? ...el otro día en Madrid... ...cuatro desahucios en una sola mañana... Y eso que leí en un tuit, es decir, que te, te pones a, a ver en más en, en más plataformas de afectados por la hipoteca y te enteras de mucho más, y vuelven los desahucios, vuelven, pero vuelven, ¿qué es? ¿Un, de, ¿Un desahucio qué es? ¿Alguien que se ha ido al extranjero a migrar y, y vuelve ahora, de vacaciones? ¿Pero qué me estás contando? Si hay todos los puñeteros días, todos los días que sale el sol hay desahucio Y la comisión judicial y la policía ahí, a desahuciar a familias. Venga. ...vamos a superar una de las historias... ...más terribles de España, eh... ...si sobrevivimos... ...la vamos a, a superar... ...que pensamos que ir adelante... ...es progresar... ...y no es así... ...si te llevan al abismo... ...dar un paso significa caer... ...sabes... ...y nos están llevando al abismo... Y no sabemos cuánto más vamos a caer, porque nos han llevado y nos han hecho caer. Pero bueno, aquí vamos a seguir con dignidad. Ya está ahora las 10 y 40 casi, de la noche en Murcia, España la policía ha abierto el tráfico rodado la gente aún está por aquí en las vías yo estoy enfocando a la policía a, policía, no, a, a la parte de la pasarela donde se suele poner la policía pero estamos enfocando la pasarela para que la veáis bien donde va, donde va el muro 251 días, eh y yo os insisto, hay que compartir esto, hay que compartirlo, hay que difundirlo. Sí, en septiembre hubo aquí, hubo mucha represión, mucha hubo, bueno, gente herida y en ese momento los medios difundieron, todo sí mucha, mucha gente difundió. ¿Pero qué? Luego ya... ...se olvida eso, pues aquí sigue la gente a la calle todos los días... ...Isa, te nos vas... Me voy, me voy. Me están diciendo que no me enganche. ...que no te enganches, nada, mira, una cosa nada más... Acant ...no, eh, Josefo, un momento nada más... ...oye, a cantarilla, rápidamente... ...dile a la gente que ahí también están poniendo eh, todo esto... Vamos a ver, alcantarillero. Acabamos de ser testigos esta tarde de que a un chaval de 14 años le han pedido, en aquella parte de la vía, ahí mismo le han pedido la identificación, porque el muchacho saca el WhatsApp que ni siquiera ha echado fotos. Se le han echado dos tíos encima, uniformados, han empezado a pedirle la documentación. Cuando el padre se ha acercado, no se, se negaban a darle explicaciones, apareció el mando. El mando le ha dicho que, que si no hay foto, no sé qué, no sé cuánta. Nuestra duda, no podemos venir a las vías con móvil. Es decir, esto nos va a pasar en Alcantarilla, esto va para allá. Eh, nosotros no somos más importantes que Murcia. Y cuando empecemos a ver el muro a esta distancia de nuestras casas, pues nos va a pasar lo mismo. Ahora estamos en el momento de parar. ...también tenemos ahora una expectativa... ...ahora hay que... ...bueno ya sabéis que el miércoles pasado... ...se votó en asamblea... ...llegamos al consenso de apoyar en la próxima comisión del ferrocarril... ...el proyecto que el, que el Partido Socialista presenta para... ...las infraestructuras de toda la región... ...en la parte de Alcantarilla... Eh, ...de momento ¿por qué se aproba ese proyecto? ...pues se ha aprobado por dos cosas básicamente... ...primero... Eh, ...nos parece un proyecto que puede ser posible... ...y segunda porque no hay otra cosa ahora mismo encima de la mesa. La alternativa del reguerón, que era lo que anteriormente defendía la plataforma El tren por fuera, se vino abajo cuando se licitó Barrio Mar. Al licitar el tramo de Barrio Mar ya se sabe que el, el AVE, el corredor, van a pasar por aquí hacia allá, van a pasar el Carmen, van a llegar a Barrio Mar, por tanto van a seguir hacia Alcantarilla. Con lo cual entendemos que ya la alternativa del reguerón no es viable. También apoyamos el proyecto y lo vemos posible porque no echa el problema de alcantarilla, no lo echa sobre otros municipios, que son todos los de la costera sur. Nos parece interesante poder darle solución a los problemas de alcantarilla en el propio municipio, en el propio casco urbano. El precio es similar al proyecto de Adif y del Ministerio de Fomento, con lo cual no, no, no debe haber mayor problema. ¿Dónde está nuestro punto débil? En la Unión. De la, ...de la gente de Alcantarilla para eh, avalar este proyecto. Ahora mismo el Partido Socialista se comprometió a tres cosas. Se comprometió a convocar la Comisión Municipal del Ferrocarril... Se, ...se comprometió a que en esa comisión va a estar el proyecto íntegro con pelos y señales... ...para que tanto los políticos del resto de partidos como los ciudadanos... ...o los técnicos que llevan los, los partidos puedan verlo, preguntar, interrogar y conocer el proyecto... ...y se comprometió a un acto eh, eh, de divulgación de dicho proyecto en el pueblo... Eh, ...además del que hizo en el Colegio de las Tejeras hace 15 días... ...más o menos, esto es lo que... Eh, Isabel, lo que hay que decir, que ella pues, ya también pues, con mucha naturalidad... ...habla del tema y, y no se pone la, la cara de susto... O ...A sea, Cantarilla está partida en tres puñeteros pedazos... Es que, ...es que es terrible... ...es que el tren pasa pared con pared con las viviendas... o sea, ...es que... ...bueno, y el paso ese subterráneo... ...que está sin acabar... ...que hay un periscope, ...que de vez en cuando hay que rescatarlo... ...porque... ...bueno, eso... ...el último superviviente, ese... ...ahí no viene... ...ese no tiene valor de venir a grabar... ...al paso subterráneo... ...peatonal, no tiene valor... ...¿sabes? ...qué momento más asqueroso pasé yo ahí... ...claro entonces claro ella ya está ahí y aunque está luchando pero aún así lo ve y esa dulzura y tal pues, pues parece que lo que lo eh, que, que lo reduce a, a algo que no es alarmante pero es absolutamente alarmante hay que apoyar a la gente de alcantarilla una población que está aquí al lado en Murcia hay que apoyarla la, la gente hay un vídeo que lo mostraron el otro día cruzando la vía por donde por donde la da la gana por qué Pues porque Quieren ir muchas veces al colegio, le han puesto la valla, rompen la valla... ¿Por qué? Tienen que dar un rodeo de, de, de varios kilómetros para ir al colegio, ¿sabes? Niños pequeños, niñas pequeñas, con sus padres, sus madres, sus abuelos, sus abuelas... Entonces, buscan el camino más corto y aunque se tengan que jugar la vida. Y luego, si encima pasara algo, la culpa es porque han sido imprudentes. No porque partan su, su población en dos, no, en tres. En tres. Y además también, Totana, que en Totana les han dado por decir, bueno, pues ahora el tren que iba por aquí, pues ahora va por aquí. Le han cambiado el trazado y se están liando a expropiar viviendas. Y la gente se ha echado en la calle. Y nuestro apoyo a la plataforma de vecinos de AVE Totana. Fuerza ciudadana. Nuestro apoyo. Y en serio, que esto no es un problema de aquí solamente de Murcia. Aquí Murcia lo que está sirviendo es de ejemplo para demostrarle a los corruptos de No solamente Murcia, de otros lugares, que si la gente quiere, la gente se une, la gente sale a la calle los días que haga falta. que Estamos siete años después del 15M y los que están en la calle, 251 días seguidos es en Murcia y estamos peor que hace siete años, mucho peor. Lo que hay que hacer es salir a la calle continuamente, continuamente, el tiempo que haga falta, el tiempo que haga falta. Y, oye, muchas gracias, Isa, por comentarnos, por venir para acá a apoyar y por comentarnos la realidad que, que está pasando apoyar, en Al Alcantarilla. Apoyar, se lo decía Juanvi, eh, hay que parar esto, para garantizar que Alcantarilla se para hay que parar esto primero. Es decir, que, que la vía es la misma, es el mismo trazado del AVE, es el mismo trazado del Corredor Mediterráneo, es la misma vía, es la misma región, es el mismo tramo. Es que hay que parar esto para parar Alcantarilla y para parar Totana. Es que no, no somos independientes unos de otros. Los de Totana tendrán que apoyar a Alcantarilla si quieren tener garantías de que, de que aquello se va a cumplir. Tienen que, tenemos que garantizar que se va a cumplir lo de Alcantarilla y que se va a cumplir esto. No, no son cosas distintas, es el mismo trazado, la misma aberración. Pero tú sabes que ya se gastan muchas fuerzas luchando. O sea, tú en este caso en la cantarilla, claro. entonces sacar fuerza para además venir a Murcia, pues eso es lo que desde aquí te agradecemos a Josefo y bueno, a ti por venir también. Hay que, ¿Qué queda? hay, ¿Qué que, queda hay que, claro, hay que, hay que venir porque entre esto y tirarte al sofá un rato más, un rato menos, pues y ahora hay, lo hacemos todo corriendo y ya nosotros está. Nosotros también ir para allá, ir para allá. Bueno Isa, muchas gracias Josefo en la cámara, que Josefo también retransmite transmite en Periscope sí, sí, en eh, muchas ocasiones desde allí, desde, bueno, ahora te sacamos, Venga sí, sí, sí, venga Josefo, saluda, saluda, venga, que luego te pongan cara cuando cuando, cuando te vean aquí tenemos Josefo que retransmite desde Acantarilla, necesitamos Atif, Atif y Atif y Atif ahí haciendo juego de palabras con Adif, eh, si es que es un crack, eh, Josefo, venga, oye, una, un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Pues ya veis eh que la gente lucha eh La gente lucha y con Murcia se han equivocado con Murcia se han equivocado. Yo insisto, eh, si algo de lo que digo consideráis que me equivoco, yo soy humano, yo me equivoco, digo estupideces, habrá alguien que diga, mira qué estupidez ha dicho. Pues, pues, pues claro, si estoy en directo, ¿qué te crees? Que no voy a decir estupideces, pues, pues, soy humano. Pues me equivoco. Pero yo aquí estoy con la confianza que me das tú para poder equivocarme sabiendo que tú me vas a corregir si me equivoco. Si me equivoco. Si me equivoco, me corriges. Y todos los días compartimos que Murcia no se parte. Saludos, Noelia. Se te echa de menos aquí en las vías, Noelia. Aquí mostrando esta realidad. La pasarela. Hay, hay quien dice, pues es que no se ve muy bien la pasarela. Pues bueno, es que cuando la gente tenga que pasar por ahí arriba, tampoco se verá bien. Es que Estamos viendo la realidad tal cual la ve la gente. Claro. Pero al principio del perico sí que se veía bien, ¿eh? era, atarde, era atardecer y se veía bien. Y cuando hace cuarenta y tantos grados se ve y se siente, ¿eh? que pone la mano ahí en el metal. Un día vamos a comprobar la temperatura que hace en el metal, también, a distancia, con un láser, pero lo vamos a comprobar también. ¿eh? Bueno, esto... Nos vamos a despedir, que también habrá que descansar un rato. Y oye, comparte que Murcia no se parte, ya sabes, al principio del Periscope, ese momento en el, que, en el que estaban identificando a Dani, donde la policía estaba advirtiendo de que nos iban a sancionar a todas las personas porque éramos más de 20, pues eso está pasando. ¿Eh? Y no, no estábamos cantando rap, ¿eh? Cosa también lamentable, ¿eh? que por hacer una canción tengan que encarcelar a una persona. Bueno, es que si nos ponemos, es que si nos ponemos a, a ver todo lo que está pasando en, en, en España, es que, es que es tremendo. Bueno, pues nos vamos a ir. Nos vamos a ir. Y ya sabes, mañana, eh, hasta mañana, hasta luego, mañana en principio emiten en el intermedio un reportaje que grabaron aquí hace, hace bastantes días, verás el pasado, pero es que el directo ya, ya, ya lo están viendo aquí, eh verás el pasado, pero bueno, a ver qué cuentan. Mañana en un programa de en La Sexta, que tal vez se puede ver por internet, a las nueve y media hora española, pero bueno, como se podrá ver después también, pues ya... Lo podrá ver cuando consideres, ¿no? Lo digo porque mucha gente se conecta, como Sergio, eh, que se conecta de Costa Rica, hay gente que se conecta desde Los Ángeles, Santiago de Chile, eh, Guadalajara, Distrito Federal, bueno, muchísima gente que se conecta para ver lo que está pasando. Pues. Nos vamos ya, mañana más, esperemos que no más represión, pero a más represión más dignidad, tenemos muchísima dignidad y el corrupto es algo que no te la puede quitar porque no la quiere, porque no sabe qué hacer con ella, le gustan los privilegios, el dinerito, eso sí le gusta. ...los elogios, las palmitas... ¿eh? Su ser narcisista... ...le gusta eso... ...pero la dignidad... ...no, no, es como que tiene alergia... ...¿sabes? ...como que tiene alergia... ...no la quiere... ...entonces no no la podrán quitar... ...mañana más... ...una abrazada a ...comparte que Murcia no se parte... ...comparte que Murcia no se... Parte. en YouTube, en Facebook, en Periscope, en Twitter, hasta en Instagram, en donde sea, comparte. Cecilio Cean. Cecilio Cean. Se despide de día esta mañana. Y ahí tenemos a Rosa, Loli, a Mariluz, David, Coqui, que también es uno de los habituales. José Antonio, José Luis, Rosa. Nos vemos mañana. Fins de más, una abrazada a Tutón. Comparte Murcia, no se parte. Hasta mañana.